gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, bueno la segunda entrevista en el día de hoy, hoy tenemos un plato muy especial para sí. todos nuestros amables televidentes, justo en el mes de la alimentación hemos presentado una conversación <risa> interesante con nuestro querido Loga y ahora con una querida comunicadora y emprendedora que también ha trabajado y trabaja en esta empresa Telenor en diferentes áreas, en la producción detrás de cámara, delante Carmen Joely Ureña, que en esta ocasión viene a hablarnos de historia de vida y de y de unos cursos que vas a impartir, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días gracias de verdad, gracias estás? de corazón por permitirnos pues estar aquí compartiendo con usted y por permitirme a mí en la mañana pues compartir también con toda nuestra gente hermosa que nos está viendo. Cali. Así es, sí Hay unos proyectos buenísimos, bueno ya de hecho hay uno que se está concretizando que está realizándose, este es nuestro programa Historias de Vida y de Fe. Segunda temporada. Segunda temporada, como te decía detrás de cámara, esperando en Dios que los patrocinadores y que los productores pues tengan el ánimo y el deseo de seguir haciéndolo para el año próximo, porque realmente es un programa costoso y con mucho esfuerzo, hay que sacrificarse mucho, ambas partes, tanto yo como los mismos, las mismas chicas y chicos que vienen a dar sus testimonios, que vienen aquí a presentarse, uh -huh. y el equipo de producción y la empresa Telenor, porque este es un programa que es auspiciado totalmente por la empresa Telenor. Historia la, de vida y de fe, mujeres que han padecido de Mujeres tipo, y hombres. Y hombres también. y este, hombres, sí sobre todo porque en octubre se hace mucho énfasis en el cáncer de mamas, de mamas. que afecta mucho más a la mujeres y, y por eso vemos más eh, testimonio de ellas. Pero cuéntanos la esencia, ¿qué quieren lograr con ellos? Con que ellos cuenten su, su testimonio de cómo le han impactado. Mira, tú sabes que el, el, hay un índice muy fuerte de personas que padecen de cáncer mm. cada año, aumenta un poquito, pero también cada año disminuye la mortalidad, aunque son identificados más cáncer, porque la tecnología y todo esto pues ayuda, ayuda. a identificarlo, y por eso la gente cree, no, el mundo se está acabando, hay demás cáncer es la tecnología y las nuevas medicinas la época la era que ha ayudado a eso y también esto ha permitido que muchas personas pues logren sanar porque el cáncer si se detecta a tiempo es un, tiene un gran ciento de que sea curable, de que se sane. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es lo que se busca. Y tiene mucho que ver también el ánimo o la actitud con que se afronta. Pero Ay, mucho, mucho, mucho que ver. Mira, el primer domingo. Esto, que... esto serviría como retroalimentación. Exacto. El primer domingo trabajamos el tema de, de la salud mental con nuestra psicóloga clínica, Adriana. Y ella nos explicaba esa misma parte: que el cáncer tiene mucho que ver con la actitud del ser humano que lo está afrontando en este momento sí, y sí. con la actitud de los familiares y personas que estén alrededor de este, de esa persona, de esa paciente o de ese paciente. Y para poner un ejemplo, el viernes pasado tocaba el tema de todas estas acciones que se están realizando y sobre todo el patronato contra el cáncer y el caso específico de eh, Juliana O'Neill, la reina sí. del mambo. Entonces, ella dice y tiene una actitud muy fuerte antes, dice el cáncer no va a poder conmigo. Así Entonces, es. por esa actitud es que está de pie. Exactamente. Está de pie. Entonces, mira, tuvimos en la segunda, en la primera temporada, una señora que ella padeció cinco cáncer. Wow. Tenía padeciendo cáncer más de veinte y tantos años. Y la señora con mucha energía y mucha fuerza. Ahora, pues es un cáncer, un cáncer de hueso, ya es un poco más agresivo, uh -huh. está en una edad mucho más avanzada y se le ha dificultado. Pero qué tiempo tiene ella viviendo. Mucho más de 20, más, ¿qué 30, más de 30 años con esa enfermedad, con Y cáncer? quizá le pronosticaron días. Exacto, quizás. pero Carmen. eso depende de la actitud y el positivismo como tú le enfrentas. Así es. Carmen, tengo entendido también tiene otros proyectos, en sí. este caso un curso de oratoria. Así Explícanos. Es. Mira, este curso de oratoria a mí me fascina también porque es uno de los proyectos que siempre me gusta. Yo soy educadora de base, mi, prof, mi primera profesión es profesora, un profesorado en educación básica. Y siempre mi vocación ha sido como enseñar y ayudar. Con el paso del tiempo uno se ha ido preparando, que haciendo una, una carrera de grado como administración, que especialidad en negocios, que maestría en alta gerencia que cursos variados en lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación. A los 18, 19 años estudié dos años en la escuela profesional de Otto Rivera, escuela de locución Otto Rivera, en Santo Domingo, y me he mantenido siempre estudiando, pero con un fin. Y el fin es todo lo que yo aprenda, poder reproducirlo a los demás, poder también enseñar todo lo que Dios me ha permitido a mí, me ha dado la oportunidad de aprender, poder mostrarlo y enseñarle a otros seres humanos con la forma que yo entiendo que usted puede aprender, porque no todo ser humano aprende de la misma manera. No, si ustedes se ponen a ver mi historia cuando yo era pequeña, a mí yo era difícil aprenderme un contenido, yo no tenía la, la facilidad de memorización como tienen muchos seres humanos. Yo tenía que leer un texto cinco veces para poder interpretarlo. Y nunca un texto te lo digo tal cual. Yo te lo leo, te lo interpreto y luego te lo expreso con mis Pero propias para palabras. Fraseas. Exactamente. Sí. Entonces, cuando tú tienes esta dificultad de que no puedes eh, lograr concentrar tu atención o el o memorizar, como era la educación tradicional de antes, que era base a memorización, tú te frustras. Pero entonces, mm. después, con el paso del tiempo y, y cuando fui creciendo, madurando, porque en tamaño sigo <risa> <estoy> siendo chiquita. <risa> no es que tu crecimiento de ahí para arriba. Exacto. <risa> <la vez madurando. risa> fui aprendiendo y, e, e indagando en mi forma de mi aprendizaje. Entonces, me puse a hacerlo a mi manera, no como entendían los profesores tradicionales de esa época. No quiere decir que me tocaron profesores malos, todos no. Tuve profesores excelentes y buenísimos. Y con ellos fui que logré a, entender mi forma de aprendizaje. Entonces, eh, yo siempre eh, trabajé dando clases nivel básico, séptimo, quinto, hasta niño de un primer grado y así por el estilo. Entonces, ahora de grande ya, eh, me he querido enfocar en educar y en ayudar a esas personas adultas a que puedan tener una mejor manera de comunicación. Yo siempre digo que la comunicación es la base y el uh -huh. centro para tú poder desarrollarte en tus distintas áreas, como un abogado, un ambientalista, como una comunicadora, una periodista, un doctor, un ingeniero, un plomero. Un evanista, todos, todos, todos necesitamos una tener una buena comunicación. Así es. Y esto se logra con la lectura. Con el trato, el día a día con los seres humanos, hay herramientas, hay técnicas que te pueden ayudar, pero sobre todo, bueno, esto se logra. Una ajá. de esas técnicas que te técnicas. <risas> establecer allí. <risas> una de las herramientas sencillas y fáciles cuando uno tiene que enfrentarse a un público, tienes que hacer una junta con tus compañeros de trabajo, tienes que presentar un tema en tu universidad o en tu escuela, a veces nos ponemos tenso. Y según eh, la, los libros Y los grandes expertos Dicen que tú agilizar, mover los brazos Las manos, claro, siempre cuando no te ven Porque obviamente van a, vas a expresar que estás nervioso uh -huh. Tú agilizas tus ¿Tú manos ¿Tú sabías que yo soy tímido para hablar en público? Sí, ¿Sí? <risa> Yo me he dado cuenta <risa> <risa> Y si no fuera <risa> no eh, Pero sí, él, ah. él es tímido para no, hablar en no público me, Ahora, no, ¿qué ventaja le tiene le da, él? Eh, Uno siente el miedo primario sí, Pero es, no, después me Y es me normal sí. Y sí, es lo ideal es para decir, no, primero segundo que dónde vas. Pero yo entiendo esa parte que dice Francia aunque no lo aparente. No, no. Él no lo aparenta para nada, pero sí si es siente que al que inicio. Tímido. <risa> <risa> <risa> si ustedes supieran, yo soy tímida sí, y la ya gente ya no ya me ya lo cree. Sí. No ya me ya. lo creen, pero yo soy tímida porque mi educación de pequeña, mi padre era muy restri nos restringía mucho por querer protegernos tanto, nos cohibía. Entonces, eso no como que no me permitió abrirme oh, mucho gracias. y tiendo, tengo a tener mi timidez, pero con el tiempo y con los estudios y la forma y yo me di cuenta pero espérate yo no consigo nada escondiéndome o limitándome empecé a lanzarme la primera vez que yo tomé un micrófono adivinen para qué fue para, qué? para cantar Hi. Para cantar, ya la primera vez de adulta, fue para cantar en un karaoke donde yo no conocía a nadie. Dije, no, espérate, yo tengo que romper esta barrera. Ay, es que bueno, no nos conocen. Claro. Sí, pero yo primero dije, por favor apláudame, porque después que cante no lo van a hacer. Yeah. <risa> Tenía unos ¿Todavía te gusta cantar en karaoke? Sí, canto, hacen, pero debe ser me dio mal. <risa> <risa> El curso de taller de oratoria, ¿cuándo de es? ¿Dónde, ¿Quiénes pueden hacerlo? Lo pueden hacer todo ser humano que tenga que codearse con seres humanos, obviamente porque para abierto usted comunicarse abierto a todo público, pero en este caso va enfocado más a profesionales, a personas ya. que tengan y tengan el deseo de seguir creciendo en su vida, estudiantes, como decía, de uh -huh. universidad. El curso está abierto para hasta niños de 16 años, de pero 16, hay adelante. un cuestionario que deben llenar, y con esto uno evalúa y determina, uh -huh. porque tampoco vamos a mezclar una, una edad que no favorece. No, no conviene. Exacto, entonces depende no, de, del se formulario, dice. uno segrega, uno va a dividir el grupo, claro para trabajar una parte con, con estos contenidos y otra parte con estos contenidos y vivencias. ¿En dónde el, será y qué costo? El tiene? costo, eh, pueden hacerlo a través de mis redes, ahí estaré dando los costos, y el lugar va a ser en el, en el salón de actos del Colegio Iadi, tenemos allí un, un escenario preparado con su sus, eh, lo que tiene que ver con esto de, de los sonidos, el sonido, un sonido buenísimo, tenemos un podio, tenemos una pequeña tarima, todo preparado para que usted pueda vencer ese miedo. El primer día pues, serán grabados, eh, dando un minuto su texto, eh, su testimonio no su, su ah, exacto y luego al segundo o el tercer día volverán a ser grabados para ver la evolución que han tenido cuando han presentado su discurso porque aquí lo que buscamos es que usted que es una persona un emprendedor una emprendedora, un profesional, que usted logre desarrollar, cultivar esas habilidades para usted poder hablar en público. So, fundamentalmente perder el miedo escénico. Exacto, exacto. Miedo escénico, porque muchos y son muy buenos construyendo el discurso, el pero luego expresándolo. Se nos ahí complica, se, se nos van. complica. Y <risa> se va a trabajar también la parte de la marca personal, tu personal branding, cómo tú gestionarlo, cómo tú mostrarlo, cómo tú eh, hacer lo que tú dices con la boca, tienes que hacerlo también con tu lenguaje corporal, porque no solamente tienes tu lenguaje oral o verbal, también tu cuerpo da un, un comunicado, da una, una, un mensaje... Entonces tenemos que saber cómo manejar nuestro cuerpo cuando estemos en una reunión, cuando estemos en una actividad social, ahora estas cenas de Navidad que vienen y nos emocionamos tanto, Trabajaremos también la etiqueta y el protocolo de cómo usted debe portarse en su oficina, en reuniones, ah, en el almuerzo. ¿Cuántos días son? Sí, son cuatro sábados. ¿Cuatro sábados? Son cuatro Empieza... sábados. Empieza el 27 de octubre sábado ahora. 27. Sábado 27 de octubre en el Salón de Actos del Colegio Yadis. Ahí estaremos pues, compartiendo. Un mundo de vivencias, estamos dos personas trabajando, tengo a Yameli Ten, quien es también asesora empresarial y consultora junto conmigo, y estamos trabajando esto, y después de este curso vienen otros también cursos preparados por nosotras. Yameli tiene 10 años de experiencia como profesora y yo tengo también pues mi mi vasta experiencia en el mundo sí, de la y educación. Y en el área de empresarial, la asesoría de pymes que sí, también estamos involucrada ahí, con, la con la Nordestana. Brevemente, cuéntanos un poquito. Mira, esto es, es un proyecto no bellísimo. Esto viene por parte de la región del SICA, Sempromipe, son uh -huh. los que nos monitorean. Es el gobierno quien nos administra los fondos, nos supervisa, pero uh -huh. es la universidad quien administra el dinero. Entonces estos fondos vienen de países eh, de grandes potencias, Luxemburgo, Estados Unidos y lo dan a los pequeños países como nosotros, son nueve países y tenemos que hacer este, este proyecto en toda la región geográfica uh -huh. eh, junto con las universidades, es mitad gobierno, mitad universidad, la uh -huh. universidad nos administra y nos supervisa también y el gobierno también nos supervisa pero la entidad internacional también supervisa el trabajo que estamos claro. haciendo de que realmente ese dinero que ellos están aportando se esté invirtiendo donde y se dice Y la MIPIM creciendo gracias a esa es la idea, la idea Fomentando es esto, el que las microempresas. Eso tenemos que hablarlo. Fomentando sí, el emprendedurismo. Sí, y viene un proyecto para la mujer, Chulizo. para trabajar a la mujer empresaria, que estoy yo como coordinadora y estaremos ahí un mundo bellísimo donde la mujer podrá desarrollarse, hacer su plan de negocio, su marketing, eh, vamos a aprender el método Lean Startup, estaremos también aprendiendo el, método, el modelo Canvas. Es un mundo bellísimo. Chulísimo. Bueno, que no se pierdan este curso de oratoria. Ah, vamos a una pausa ya. 27, eh, sábado 27 sábado 27. Eh, ¿Desde qué hora? Desde las 9 hasta las 12.0. Pero para inscribirse tiene que ser a través de tus sí, redes sociales. En mis redes sociales, el flyer que colocaron ahorita ahí está 809-858-4131. Ese es el WhatsApp. También lo pueden hacer a través de arroba Carmen Joel con Y de Yoyo. Arroba Carmen Urena ahí está en Instagram, me pueden escribir, ahí tienen más información, Les envío el contenido de todo lo que estaremos viendo. Por favor, Excelente. porque vamos a estar pendientes y de esa la parte de los MIPIME también. Sí. No me le quite la timidez sí. a Francis. Bueno, sí. ah, ah, ha manejado muy bien. Él lo revela en ciertos sí, sí. momentos, sí. claro que sí. Eh, eh, gracias por estar aquí. Gracias, Éxito, Carmen. te vamos a estar dando seguimiento. Así no mismo. deje de venir para el tema de las MIPIME. Este sí. es tu casa. No, cuando tenga ya día, bueno, tengo una reunión con el Ministerio 23 para hablar sobre el proyecto de empresarialidad femenina. Cuando ya tenga esto listo, vengo para acá anunciarlo y que seamos primeros. Que sea el primer programa. No, Hay que gusto. decir que fue, Carmen ha tenido mucha experiencia aquí en la administración, en sí. el en Telenor. Sí. Fue directora de medio. es Fue el más reciente cargo que, que tuviste como directora sí, como de medios. Ha estado detrás de cámara en producción, delante en la conducción. Así que fabulosa, completa. Carmen. Bueno. <ríe> gracias, gracias a ustedes, <ríe> Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con la parte final del programa. Observe el producto aún más saludable, porque está...